Muchísimas felicidades a Noticias Video David, uno por sus 12 años al aire. Gracias por todo el aguante a los músicos, las notas, que sigan todos los éxitos. Un abrazo. Noticias Video David, o Noticias Video David. Muchísimas felicidades por los años que están cumpliendo en esta labor tan fructífera de informar y tan complicada también para los tiempos que vivimos, ¿verdad? Donde hay mucha información y donde hay mucho, eh, mucho polarismo también para informar. Así que les recomiendo, por favor, y te recomiendo, mi querido David, que te sigas centrando en informar seriamente, en que sigas alegrándonos eh, a medida que informas y que persistas en el llamado que Dios puso en tu vida de informar. Te saluda Freddy Almada, tu amigo y pastor. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Malonao y quiero felicitar a mi amigo David, más bien conocido como el tío Raichu, por su decimosegundo aniversario de, de programa. Así que muchas felicidades y vamos por más años todavía.